bueno, ¿qué significa para mí? Mi cabello significa fuerza, me identifica como mujer afro, entonces para mí ese es como el significado más importante.